Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Como les anunciáramos al momento de la pausa, está con nosotros Ángel Federico Garabó, director del Servicio Regional de Salud. Así es que con él vamos a conversar acerca de los temas, del tema obligado, que es el tema sí. del coronavirus, los protocolos de salud para evitar su contagio. Buenos días, Ángel. Buenos días. Me permiten limpiar estos lentes. Pero es claro, claro. Ah, si es, eh, esto es en vivo. ¿Te das cuenta? Buenos, bueno, días, buenos, buenos días, doctor. Días. Gracias, está? bien, bien. Gracias por invitarme y quizás podemos dar algunas orientaciones sí, en grande. unos momentos en que la población, el país y el mundo están estamos con una alarma colectiva. Eh, y entonces yo creo que siempre es bueno que las orientaciones la población la lleve y que las medidas que son de prevención pues se lleven a cabo porque para preve para evitar cosas lo mejor es prevenir y entonces me acabo de llegar aquí y veo a uno de ustedes con una mascarilla y yo pensé que todavía el carnaval seguía aquí ¿Cómo el carnaval? Eh, claro ¿Cómo el carnaval porque yo tengo la mía ahí esa es esa es la histeria colectiva que hay que evitar ¿Cómo el -histeria? porque hay hay hay un protocolo de uso de mascarillas también. Ah, Entonces, explíquenos eso. Ah, bueno, espérate, lo tengo aquí porque acaba de llegar ahora mismo. Sí, hey. pero aquí en Dominicana. El protocolo que recomienda la Organización pero Mundial el, de la el, Salud. El, el mismo protocolo que se está usando, doctor, para que no entrara el, el, el coronavirus, pues ya lo eh, tenemos aquí. Mi amigo, Falló el protocolo. mi amigo, cuando hablamos de pandemia, no hay ningún país que ah, se pueda librar. Bueno. Y es una pandemia que es mundial. ¿Europa lo pudo evitar? No, no. no. Ah, entonces nosotros no estamos, estamos en la aldea, bien, lo estamos en la aldea global. ¿Cuándo debe usar una mascarilla? Vamos a ver. Atención, a los No es necesario que las personas que no presenten síntomas respiratorios usen mascarillas. Use una mascarilla si está tosiendo o estornudando. Usted las mismo. personas sanas pueden usar una mascarilla solo si están cuidando a una persona con sospecha de infección por coronavirus 2019. O sea, esto no es necesario. Las mascarillas son efectivas solo cuando se usan en combinación con la higiene frecuente de manos. Si usan una mascarilla, aprenda cómo usarla, quitársela y desecharla adecuadamente. Usted se la ha puesto, se la ha quitado inadecuadamente. Usted no ha llevado ningún control usando. Usted ha puesto la mano al micrófono, usted le ha puesto la mano a la mesa, usted le ha puesto la mano al celular o sea, y vuelve no y coge su mascarilla. Ya usted no, no está haciendo absolutamente nada, Ay, mi está. querido amigo. Me acaban de dar una pela aquí en el. Aire. Excelente, una no, muy buena, me buena me orientación, muy buena orientación sí. porque así sí. vemos ciudadanos en las calles que andan con ella y hacen lo mismo. Sí. Miren, yo ayer. Para hacerle más yo preciso. Oiga, señores, yo ayer me enfurecí en mi propio centro. Uh -huh. claro. Yo llego ayer en la tarde y encuentro a todo el bendito personal, después que hubo la rueda de prensa en la mañana, en la tarde yo encuentro a todo el personal, las de limpieza, los camilleros, enfermeras, médicos, todo el mundo con una bendita mascarilla. Digo yo, ¿y qué pasó aquí? ¿Llegó uno aquí? No, para prevenir, señores, pero... Hay que estar y oír todo lo que se está diciendo de cómo prevenir. No nos alarmemos innecesariamente. Yo le dije, ¿ustedes vinieron en el avión que llegó el italiano? O ustedes estaban en el hospital Ramón de Lara o en el hotel donde él estaba hospedado y compartieron con él. Si no pasó nada de esas cosas, es observar las medidas que se están dando. ¿Por qué? Porque como bien decía Plinio hace un momentito, el dengue mata más gente que lo que ha matado hoy, que lo que mata el coronavirus. La influenza A y B y la H1N1 ha matado más ah, personas, sí. tiene una mayor mortalidad que lo que sí. tiene el sarampión, que por suerte está erradicado en este país, sí, sí, tiene sí. mayor tasa de mortalidad que lo que tiene el virus. Y Entonces, está... ¿por qué el impacto? El, sí. medias, el impacto, el ¿sabe por qué? Porque primero es... La forma tan rápida que se ha diseminado, el contagio tan rápido. Otra de las cosas, no hay nada para tú evitarlo, en dado caso. Y segundo, ¿qué es lo que se ha visto en la mortalidad? Que la mortalidad ha sido en extremos de la vida, como pasa con muchas patologías. Los envejecientes y niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque son los que son más susceptibles. Por su mismo sistema inmune, por su misma vulnerabilidad. Los viejos, ¿por qué? porque también tienen otras comorbilidades, o sea, para que la gente me entienda, la comorbilidad es que tú tienes una condición previa, o eres diabético, o eres hipertenso, o tienes un problema renal, o tú tienes un problema hepático, que son patologías crónicas que te agravan, o eres falcémico, por ejemplo, la embarazada se encuentra en alto riesgo, sí. porque el mismo estado de embarazo, no es que el embarazo sea una enfermedad, si no es que todo su metabolismo y todo se altera durante el embarazo y es más susceptible. Nosotros le tenemos más miedo cuando una embarazada nos llega con gripe y cosas porque inmediatamente pensamos en que tiene un H1N1 y H1N1 con embarazo tiene una alta tasa de mortalidad, entonces nosotros tenemos Doctor, que estar arriba. Influye mucho la mezcla de razas que nosotros tenemos para resistencia ante estos eventos y también que nosotros... Seamos tan resistentes, por ejemplo, un bofe puesto de la mañana hasta en la tarde en la bebida <risa> y después comerse, y no le pasa nada. Mira, parece jocoso, <risa> pero, Qué ameno. pero eh, yo creo que a veces también las mezclas favorecen sí, favorece. eh, y... Nuestro sistema inmune es un sistema que ha estado expuesto a muchas cosas y al tú exponerte, mientras más te expones a un antígeno, a un alergeno, pues tú vas creando más resistencia. Sí. Y yo creo que también nosotros no somos ni caucásicos, ni somos negros completos, sino que tenemos una mezcla de negros, blancos y de todo lo que tú aparezcas, porque tú, somos varios pintos. Sí. Entonces... En estos días yo estaba viendo, por ejemplo, no viene a este tema, pero es un caso de enfermedad, de, a propósito de lo que dice, de una enfermedad, yo no sé si ustedes han visto una niña con una enfermedad nueva, la enfermedad de sal, de sal, sí, sales, sí, sal. que tenemos una bebé en República Dominicana. En cualquier sitio, eso avanza rápidamente y termina con la vida de, del, del, del, del niño. En la nuestra, parece que por la mezcla de genes, la niña ha sido más resistente y la enfermedad ha progresado poco en ella. No es que no la tenga, es que ha dado más oportunidades a la niña. Pero, ¿cómo se llama esa? La enfermedad de sales, ah. que es por un ácido que produce el cuerpo que ella no lo metaboliza. Una Su sustancia propia, se va acumulando. Eh, sistema inmunológico Entonces, no lo... eh, la mezcla de genes, como decía la mamá en estos días, parece que algún gen africano que yo tengo por ahí, al mezclarse con... El, ella está casada con un argentino. Ya. Ella es dominicana. Pero también el argentino tiene unos genes que vienen de Europa, del norte de Europa, que es donde más está esa enfermedad. Y ella con los genes de aquí, pues, la niña tiene la enfermedad, pero no ha progresado Doctor, hasta ponerla como otro. Entonces, entonces vaya, volviendo a estos temas, Una cosa. Vaya, vámonos entonces a lo que nos compete a nosotros. Usted tiene la responsabilidad regional. En cuanto a la asistencia. A, en cuanto a la asistencia. Estamos preparados para afrontar casos aquí y si se requiere de tener ventilación constante o cómo es que se se trata este tipo de cosas fíjense la política que está trazada y es lo que se ha hecho en todos los países es que se especializan centros, áreas en centros específicos donde todos estos pacientes son llevados por ejemplo aquí a nivel de país cuál fue la política que se adoptó que pacientes que ya previamente se tenga el conocimiento, que por ejemplo, llegan, van a llegar en un vuelo y eso, derivar esos, esos vuelos o esos pacientes, o a Las Américas o al aeropuerto de Punta Cana. Ya ahí son inmediatamente, se sigue el protocolo de rigor que hay y esos pacientes, si tienen los síntomas y eso, se... Ahí mismo se embarcan y se llevan a uno de estos hospitales. Generalmente, ustedes han visto que se están llevando al Hospital de las Fuerzas Armadas en Santo Domingo. Sí. Que es donde está el que entró ahora, que entró asintomático al país. Eh, sí. Que no entró con los síntomas. Entonces, en Puerto Plata tenemos el otro centro. Eh, tenemos dos centros en Santiago, en el Arturo Grullón y el Hospital Regional Cabral Ibaez. En la capital tenemos tres centros. Y en Higüey el hospital Nuestra Señora de Alta Gracia, de Higüey Cuando usted también. habla de esos centros, lo veo que como están diseminados... Está en, reg en regiones en y en y donde hay puertos y aeropuertos, generalmente. Doctor... Okay. Es decir que, y escúchame que... Sí. porque creo que una trae la otra. Es decir, que para nosotros que estamos eh, Cibao Central, con excepción de Santiago, no tenemos, usted no tienen un requerimiento. Nosotros tenemos los protocolos para la detección. Tan pronto hay la sospecha, se toman las muestras inmediatamente por el Ministerio de Salud, en estos casos las direcciones provinciales. ¿Y dónde, de Salud. Se, ¿y dónde se tratarán esto? Y esos casos, entonces se llevan directamente a los centros que ya están ubicados para, para el manejo eh, de esos pacientes. Eh, entiendo donde, que hay, se ponen, donde se llevan a la cuarentena y todas esas cosas. Entiendo que hay un protocolo en el manejo de ese paciente y el transporte sí. de ese paciente. Todo, ahora, todo un protocolo. Ahora, doctor, ¿cómo yo puedo cuidar mi familia? Muy buena pregunta. Fíjense que se ha hecho mucho hincapié en la higiene. Mantener manos limpias. ...mantener la higiene constantemente, mantener limpieza de todo lo que es Superficie. superficies... ...principalmente y son superficies de metal, las cerraduras de las puertas, cosas que tocamos muy a menudo. El hecho de usar la mascarilla tiene hasta cierto punto es una barrera. Pero, ¿qué pasa? Que si tú no tienes las medidas higiénicas concomitantemente con la mascarilla no hiciste nada... Porque. Repito eso. De la, Vamos a la ver. la la mano. Entonces, ¿qué Poco pasa? Aquí. La tengo en la mano. ¿Qué pasa? Ajá. La uso, ¿verdad? Sí, te la pones. Ajá. Okay. Le puse la mano al micrófono Ajá. que posiblemente okay, te. Sí, Me está la bien. quito. Ya no sé. Entonces, siento. ¿qué pasa? Que en el momento que tú la tienes, la tienes puesta, tú puedes hacer esto. O pasarte la mano. Te la mano, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué te cubriste? Porque claro. el virus te entra por los lagrimales también. Ah, por los ojos? Sí, claro. sí, sí, sí. sí. Entonces ya, cubriste la boca, cubriste la nariz, la nariz pero dejaste total. una puerta que Exacto. fueron los ojos. Exacto. Entonces nosotros vivimos constantemente pasándonos la mano. Exactamente, entonces ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que debes hacer? Andar o lavarte la mano con agua y jabón y usar el alcohol glicerinado. Pero ese es la mano. decimos manita limpia. Ese lavarse las manos también tiene un protocolo. También, porque son alrededor de siete pasos para tú lavarte las manos. Yo envié un, un video. ¿Vieron un si video? Lo quieren, ¿Cómo son? Sí, eh, lo, que lo primero puede, está sí, lo esto, poner. después está el que es así, sí, después sí, está así, sí, después sí. está así. Sí. ¿Y quién Entonces, hace eso en la República Dominicana? Los médicos. Entonces. Mi, mi, mírenlo ahí, mírenlo ahí. Miren. Vamos a ver. Ese, eh, bueno, fíjense, ahí está. Ese manos. es el lavado. Con, dolor, con agua y jabón. Mira, sí. ahí tú te estás limpiando las uñas también, ¿eh? Sí, Cuando sí. hace esto. Son Después tú haces esto y hace. Mira, ¿lo ves? Oh, miren, ahí como usted decía, doctor, ahí. Exactamente. Es que no es... He y eso hacer. mismo lo puedes hacer con el alcohol glicerinado, ¿eh? Sí. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que es el alcohol Que si tú tocas cinco personas, debes volver a hacerte... Lavado de manos con agua y jabón. Eh, tú, tú tocas a una persona, te habla, una te no, vuelve no, eh. y lo hace con glicerinado. El, el, no, el en jabones que en lo que le dicen manita limpia. Ah, lo que le dicen manita, que se okay. acabó, señores. Eh. Se ya la gente lo acabó. Sí, eso es increíble. Doctor. Suerte, Pero usted lo puede caso. preparar en su casa. ¿Eso usted, se busca? Con usted busca alcohol isopropílico y glicerina. Y ya sí, lo y ya mezcla y usted hace la proporción como usted ahorita, quiere. Ahorita también no. secuestran el, el alcohol y la no, no, glicerina. Eh. Que, que busque ese alcohol a 45 grados. hay Volviendo a la hay parte. de cacao muy bueno que está a 70, que parece boca. Volviendo a la parte del, del protocolo. Desde principio se ha dicho. Desde el principio se ha dicho que estamos preparados ante este eminente, eh, esta pandemia. Vimos al señor, al italiano, el que está aislado, el que está en cuarentena, que no está eh, canalizado como, ni nada. como hemos visto en otros países y en China propiamente. Él está saludando desde un cuarto. Eh, y esto te, como que no te da un nivel de seguridad o de confianza. Tú dices, así es que lo tienen. Esa es la manera correcta que el señor ese, debía de estar. Ese aislamiento, ¿por qué? Porque ese señor, como ustedes lo vieron ayer, tiene la enfermedad leve. Ok. O sea, tú tienes varios grados. Leve, moderada, severa. Quienes generalmente llegan a la severa, que necesitan ventilación, es menos del 1% que son los pacientes de avanzada edad o que tienen una enfermedad agregada y que entonces esas llegan a tener un síndrome de dificultad respiratoria. En el 2003, yo no sé si ustedes recuerdan, tú estabas pequeña en el 2003, quizás sí. tú estabas en pañales todavía, sí. eh, se desató lo que fue el SARS, que fue sí, sí. el síndrome respiratorio agudo del adulto, que mató muchísima gente, fue peor que el coronavirus que tenemos ahora, y es un coronavirus, ¿eh? Y luego, en el 2005-2008, vino la gripe asiática, que fue otro coronavirus. Pero eso asiáticos. Fue otro coronavirus. Doctor, pero, pero una pregunta, porque la cuestión es... Que, pero no vamos a, no vamos a discriminar que, por eso, ¿eh? no vamos a discriminar porque es a todas las personas. Que esas enfermedades que usted ha mencionado ciertamente eh, eh, terminaron con la vida de muchísimas personas. Ahora bien... El coronavirus se descubrió el 31 de diciembre, de diciembre del año 2019. Es decir, que a la fecha tiene dos meses y como uno o dos días. Lo que significa que se está expandiendo de manera rápida. Habíamos nosotros tenido una enfermedad con un crecimiento es, tan alto como... Es que este. es la característica de este virus, ¿sabes? que es altamente contagioso. Alta gente contagioso y por eso se ha esparcido tan rápido. Sí. Fíjate que aunque China cerró toda un, una provincia de más de no sé cuántos mi, 20, 20 millones de gente. Millones, pues, ¿no? Óyeme, no hubo manera de poder de dis, dis, disminuir eso. Nosotros acabamos de cerrar los vuelos con Italia, con Milán, sí. pero nos llegó, no llegó un caso Doctor. que quizá ni estaba cerca de Milán. ¿Con quién lo cogió? Por algún otro lado. Ya tenemos un caso importado. Ahora lo que tenemos que esperar es cuando comiencen pero, los nativos. Pero hay otro ahí en reserva que posiblemente es el bueno, Estado de hoy que es un hay francés un, también. Hay un francés, pero ayer hicieron las pruebas hasta donde yo tengo entendido y había salido negativo. El francés. Salió Doctor. con, con Influen eh, influenza. Sí, una pregunta. ¿Tenemos entonces en todos los centros del país mecanismos para identificar el COVID-19? Mira, sí. la identificación se hace en laboratorio. Las pruebas se toman de hisopado. O sea, son es muy finos los hisopados. Un hisopo. Un hisopo aplatanarlo. que se le toma en la faringe y en la nariz sí, y exacto. se toma la muestra. ¿Qué pasa? Que la característica del COVID-19 es que es Tos seca, no productiva, diferente de las otras virosis que nosotros conocemos. ¿Qué es una tos no, no productiva, doctor? Que no tiene catarro, ah, que no tiene... No, eh, no es puta, no tiene eh, esputo amarillento ni nada de eso, sino una tos seca, irritativa. Por la nariz no hay goteo, o sea, no hay rinorrea, no hay moco, por la nariz, Exacto, porque que tú hablarle, me a a gente, Sí, porque vamos a platanarlo, ¿qué? entonces. Y los ojos, pero sí, y, lagrimeo. Ah, puede haber lagrimeo, dolor de cabeza fuerte, sí, sí, malestar claro. general, dolor muscular, o sea... Eso sí te puede aparecer. Y fiebre, y fiebre alta. Y el estado de, de general de la persona también que se ve abatido. Doctor, ya cuando tú tienes problemas de dificultad respiratoria, de la conciencia que comienza a nubilarse, que tú no comienzas a pensar bien, ya tú sabes que tú estás en un caso grave. Doctor, no, no. volviendo a la parte del protocolo, por no. eh, ejemplo, usted ha dicho acá y, y ese, esa es la línea de que la gente no se alarme, de que no estemos eh, a un nivel de preocupación por, por todos los datos que usted nos ha mencionado acá es eh, sobre el coronavirus. Y, por ejemplo, en los aeropuertos se dice no, pero que no pueden estar con las mascarillas, quienes están ahí eh, tratando con extranjeros, con un cúmulo de gente importante. Eh, pero entonces, teniendo en cuenta todo esto... Hay personas, como el caso del italiano, que no tenía ningún síntoma. Si no se tuvieran, si se tuvieran en los aeropuertos y donde hay cúmulo de gente, medidas mucho más rigurosas, pues se evitaría más el contagio. Porque hay personas que no demuestran, o sea, su cuerpo o su, no tienen una sintomatología y pasan como si nada. Es como lo que estamos aquí. Ninguno de nosotros tiene síntoma de nada, ni siquiera de un catarrito de, de común, pero lo pudiésemos estar incubando. Lo que pasa es que no se ha manifestado la enfermedad. Cuando ese señor vino, ni estaba sí. haciendo fiebre, sí. ni tenía tón ni tenía malestar general, llegó normal. A los cuantos días de él estar aquí en el país, comienza a manifestar los síntomas, cuatro o cinco días después de haber llegado. Es que comienza con la fiebre, el malestar general, y es que acude al médico. Y ahí de una vez se prenden las alarmas que hay, porque también, déjeme decirle, en todas las cadenas hoteleras hay un sistema de vigilancia para detectar estos casos. Imagínense ustedes que esto explote y ese señor estaba en un hotel. yo misma, En estos momentos, todo el que circuló por ahí... Y está todo en el observación. Que en el aeropuerto donde ese señor estuvo. Pero en el toda, esa gente, toda esa gente ahora están, Doctor, se pone en investigación. Pero cuando tú entras asintomático, que tú no tienes nada, imagínate, tú no tienes sospecha. porque alarma Por eso es lo que se ha dicho. Es que estamos haciendo una alarma con el uso de la mascarilla. Señores, ¿no hay mascarilla en el país? La gente la agotó. Federico, lo que... Perdón, perdón. Y el virus tiene un tamaño grande. Fíjense que hay una mascarilla específica que dicen la N95, sí. pero ya se demostró que las otras mascarillas, no diciendo... esa no es N95, uh -uh. las otras mascarillas también lo detienen no, es... porque el virus. No la atraviesa, es que, es porque es que un virus diente, grande. No, no, no. Mira, es es que no la me imagino que, no, no, lo, que no, no, la no preocupación la que tiene Esa Carolina no, es en el centro. Por lo grande que, de que si, toda, si, tú, si tú estás en proceso de incubación del virus. No <ríe> vamos a nadie. Es no, en ese momento, en ese momento. Tú o sea, estás un, con la sintomatología? No lo tienes por okay. dentro, pero todavía tú okay. no eres, no estás infectado. Ah, ¿Esa es, tu preocupación? Sí, exacto. Gracias. Después Dígame. de una persona ser es infectada del virus <ríe> es así la cosa, y ¿verdad? sobrepasar la enfermedad, ya esa persona prácticamente está inoculada, es resistente para otras posibles interacciones. No deja de inmunidad. No no, deja inmunidad. Recuérdense que ya. tampoco sí. la influenza de inmunidad. Tú te vacunas este año contra influenza A y B, ¿Mm? pero el año que viene las vacunas cambian. ¿Por qué? Porque la vacuna cambia dependiendo la cepa que esté circulando. Sí. Entonces tú tienes que volver a revacunarte cada año. Sí. Incluso, sí, doctor, en gusta. China hay, hay pacientes no que se han curado. Si la cepa que están, si hay, por ejemplo, la cepa predominante este año en influenza, por ejemplo, fue la cepa B, todas las vacunas van a estar encaminadas a... No contra... Pero si el año que viene hay una variante que la cepa A se combinó, entonces hay que cambiar las vacunas de nuevo. Es posible que se convierta, eh, que este sea viable en aquellos casos normales, como si fuera una conjuntivitis donde... El que está infectado, infectó a todo y cuando pase, cruce y ya pasó. Ya podría estar Porque la conjuntivita vuelve. Sí, eso es lo que pasa. Sí, pero Entonces, ¿qué pasa? Y aquí dice, en repite. China, en China, ¿eh? se repite. han curado y, y, y, y se han contagiado Y vuelve, se en este reinfectan. Sí. Entonces, ahora mismo, eh, Doña, todos los laboratorios ¿no? científicos, ahora la si misma Organización andando. de la Salud, están apostando a poder desarrollar una vacuna. Pero, ¿cuándo la vamos a tener? Mm, en seis verdad. meses, en nueve Para meses. Verano. Como poco en un año, señores. Ningún producto biológico se aprueba cinco o seis meses. Usted tiene que hacer muchas pruebas y ver que si eso no te va a hacer otro efecto o te va a desencadenar otro, otro, otro a él problema. Él ha hecho algunas pruebas en aves buenos resultados, pero ahora viene el protocolo la y, y las pruebas casos. y tú tienes que pasar por varios niveles de experimentación sí. antes de que te aprueben un producto. Doctor, una persona Imagen que, que sienta que tiene los síntomas propios del coronavirus, ¿qué debe de hacer la gente que nos está viendo? ¿A dónde dirigirse? ¿A dónde llamar? Mira, lo primero ah, es pregunta. lo primero es que si tú tienes síntomas porque, eso es muy específico, ¿eh? Una tos que no te produce flema, para que la gente entienda. Uh -huh. Tos seca. Tos seca, molestosa. Entonces, y está acompañado de fiebre, de malestar general, de dolor de cabeza, tú tienes que ir al médico. Entonces, si los datos son coincidentes con eso, se te van a tomar las pruebas. Inmediatamente lo que hay que llamar es a la Dirección Provincial de Salud, que es la que tiene... Los medios de tomar los cultivos El único laboratorio facultado en el país Para estas pruebas es el laboratorio nacional Y también de ahí se mandan pruebas Al CDC de Atlanta ¿Y esa persona que tiene esos síntomas Se aislaría hasta que lleguen los resultados? Se aísla porque tú tienes que entrar en cuarentena Más Porque recuérdense una cosa señores No nos podemos Llevar 100% de una prueba de diagnóstica Y la clínica no podemos olvidar la clínica del paciente. Una de las grandes cosas que están pasando hoy en día con muchos de nosotros los profesionales de la salud, que si no tenemos una sonografía, una radiografía, una cuestión, no hacemos diagnóstico. Se nos olvidó la clínica. La historia clínica te da entre el 80 y el 85% del diagnóstico del paciente, solamente una buena historia clínica, un buen interrogatorio clínico, aunado con los datos clínicos que presenta un paciente. Y eso no debe olvidarse. Y a estas nuevas generaciones de profesionales se lo recomiendo. No olvidar que el examen físico y la historia clínica es la clave. En claro. el 85% del éxito de un diagnóstico Un mensaje final Federico Para todo el pueblo Franco Macorizano y más allá donde lleva Mira, este Mantenernos el el chapulín, en, No pan del cúnico. Mantenernos en vigilancia Mantenernos eh, oyendo Las instrucciones Y todo lo que son los de, Las recomendaciones de prevención eh, Que no pan del cúnico Como dices ya el, el, eh, sí, el, el Que chamulín. no pan del cúnico o sea, estar atentos, estar alerta, porque en la gran mayoría de la población, en el 90%, pasará como una gripe pura y simple. Los que se complicarán, claro que habrán pacientes que se van a complicar y que necesitarán ventilación, pero serán los menos, serán los menos. Y que mmm, extrememos nuestras medidas y que sirvamos de portavoces. No nos llevemos mucho de todo lo que está apareciendo en las redes sociales, que sí, si comer ajo, que si esto... No vamos a estar de hoja y lo que vamos a mandar con un bajo abajo en la boca. Hay una garga Ahora, de agua salada. Que yo, que yo le. Ah, sí, eso salió también. Sí, la la <ríe> eh, es buena. Pero, pero, ¿qué les recomiendo? Recuerden que cuando tenemos una gripe, ¿qué es lo primero que nos daban las mamás de nosotros? Una tisana, una infusión caliente. Eso te mantiene. Porque, ¿qué es lo primero que te dicen? Abrígate bien y no te ponga a tomar cosas frías. Eso Entonces, es verdad. Tómate y, para la defensa y, también y, y tómate, y tómate, tómate, y tómate su cítrico limón, naranja. Tiene vitamina C por paquete. El, yes. la vitamina C es un antioxidante. Yes. Te ayuda a combatir y te refuerza el sistema inmunológico. Pero eso está descrito hace tiempo. Bueno, sí. es. Sí. Yo hice, sí. El, sí. Yo hice sí. media sí. barrica de tisana. Sí. Pero tomártela. Tomártela caliente. Y, y, no y frío. puse una manguera para la cama. <risa> Bueno, señores, doctor, no doctor Ángel Federico Garabó, director del Servicio Nacional de Salud. Provincial. Gracias. Aquí tenemos un, alarm, un alarmante, un, un alarmante. comunicador alarmoso. Eh, no, no, no. Doctor, nos vemos. muchas gracias. Eso es una cosa. Mira, los malugo. dominicanos somos muy efusivos. Sí, es abrazándonos, cosa. besándonos. besándonos. Sí, hay que aplacar acabó. un poquito eso. Es con el codo o con los pies. Nos Vamos a dejarlo. Y aún así, porque así hay así. Nos vamos, nos vemos. Nos vemos favor, en un momento. Saludo. No se vayan, hay más contenido. Saludos, Oriente.